Una cámara térmica capaz de rastrear fuego debajo del agua y localizar inicio de los mismos en muros fue donada al cuerpo de bomberos de esta ciudad en el marco de las actividades por la celebración de su día. Térmica que eh, y la sirve para rastrear personas y rastrear fuego. Ese puede ser bajo de agua, rastrear, pues, o sea, rastrear eh, fuego.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 nos trajo nueve mascarillas para los equipos SCOP de aire puro, que es como los bomberos respiran el fuego, para no inhalar humo. Y nos trajo varios usados para seguirlo usando, así como capacetes. Y nos donó, que se va a anunciar ahorita, lo que nunca había habido en esta zona. En este, eh, en el, ahora mismo, va, llegó ya al muelle Santo Domingo, está ahí, un compresor para llenar los tanques de aire puro de los bomberos